familia linda, muy bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube el día de hoy les traigo otra parte de este viaje de Cartagena maravilloso, pero antes de comenzar el video no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, dejen sus likes, dejen sus me gustas y también recuerden de seguirme en Instagram que ahí les posteo muchas fotos de este viaje maravilloso las fotos aquí quedan perfectas, yo digo que este lugar es es sueño de muchos fotógrafos porque aquí la fotografía, tirar fotos de las calles, de los ambiente, de las personas, de los colores vibrantes de esta ciudad enamoran a cualquier persona que es amante de la fotografía, como soy yo y como sé que son muchos de ustedes que asisten mi canal, así que vamos a comenzar el video. Hello, stranger, Nos vamos a ir aquí en esta lancha. Ya estamos aquí con el grupo de personas con las que vamos. Y como pueden ver, hay muchos vendedores acá. Es algo bien común, que haya muchos vendedores que se acerquen a querer vender las cosas. Y ahí vamos. tiene donde se encuentra el famoso Acuario Nacional o Scenario. La persona que van a visualizar en el, el famoso show de delfines y el estanque de flores. Recomendaciones para la persona. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, you can't be replaced Oh, wow. Al tomar la decisión de levantar este hermoso hotel que nunca llegó a ser culminado ya que el Estado percatase la irregularidad de las violaciones de leyes y obviamente la financiación de Pablo Escobar toda esta propiedad fue confiscada, pasada a propiedad del Estado y el Parque Nacional. Es hmm. como también donde se encuentra la famosa avioneta que perteneció al tenido Pablo Escobar. Se relata que esta avioneta se fue a la profundidad ya que en un momento de huida fue interceptada por las autoridades la cual causaron el hundimiento. Esta es una aeronave marítima, o sea, una hidronave, la cual saliendo de este lugar fue interceptada y causaron el hundimiento de eh, ella. Como hay otras, otras versiones, en donde acá pueden apreciar. a los lados, mira a los lados, la pata bueno, atrás, bueno, mira la. la Esta eh, de... oh, wow, ¿sí wow, de... la... está una floresta. Sí, de, de Pablo Escobar, no se puede ver en el video, pero está allá abajo. Entonces, a pesar de el agua rápidamente, nos pues, bueno, vamos preparando, recuerden que acá es una floresta a, a medio. Acá acá justamente donde se ve esa gran torre, se encuentra la base de la isla. Gracias. Y que patina, que un poco mira allá abajo. Ya, ella, ya, ya, un poco ya, Mira allá abajo. ya, ya, ya, ya, ya, sí. ya, sí. ya, de ya, ya, ya, ya, ya, sí. Que se está promocionando mucho en la ciudad de Cartagena, Pau Pau, son de los propietarios de la misma empresa. la isla que estamos viendo a mi izquierda dale. Hey, bueno, vamos, a, vamos a tener que salir ¿Sí? ay, tengo miedo ¿Sí? tengo miedo, ¿Sí? ¿Sí? toma sí. venir sí. Sí, así es mejor, para el primero <risa> Agárrame. Agárrame, me dice ella uh -huh. vamos, uh -huh. fuera fuerza, ¡Corre! Uh -huh. dale se fue la tipa Provater. Ni soy Suéltate. De 30 mil pesos adultos y 25 mil pesos por niños. Luego de de verdad! ¡Sí! tan hermosa! razón nosotros asignamos una persona para que mantenga estos parámetros. Cualquier eventualidad que suceda, yo me tengo que entregar venta a mí de cualquier eventualidad. Cualquier consumo que ustedes hagan fuera de la persona que nosotros recomendemos, es bajo su responsabilidad Cualquier eventualidad que suceda, que nuevamente siempre son dinero a la hora de pagar, yo es de esto, por tal razón yo asigno a una persona que a cualquier Ahí son bien buena, prueba. a este trago le llaman Fabio Escobar porque es fuerte. Tiene cinco tequillas y Fabio eh, es no, eh? es Escobar. El Fabio Escobar, ajá. Es Escobar? Todo y una ya lo wow. sabes. ¿Eh? Tea. Tea. Everything you do, it's me love oh. everything but you. Estábamos aquí, allí, allá y acá en Yatempo, en esto y en lo otro tratando de llegar a las islas donde fuimos, Isis Rosario, allá Bianca Muy hermoso todo ese recorrido Por eso es dejé ese video para que vieran y disfrutaran de, de ese recorrido maravilloso que hicimos para las islas día de hoy yo traigo otra parte más y es nuestros últimos días aquí en cartagena comprando en el mercado descubriendo nuevos lugares que no habíamos ido o sea disfrutando ya súper bien en grupo con lo que es esta hermosa ciudad de cartagena que como pueden escuchar detrás de mí está como decimos en buen dominicano, prendida, está activa, llena de personas ahora mismo caminando a las calles, cantando, disfrutando, tirándose fotos, comprando cosas esta ciudad no duerme, es muy interesante cómo funciona esta ciudad así que quédense en el video y vamos a verlo Bueno, aquí estamos en la ciudad de Cartagena Esto acá está detrás de mí Es la parte de la muralla de Cartagena Que usaban para proteger a la ciudad En los tiempos de piratas Cuando existían piratas en esta, en esta zona Y también para protegerse de otros naufragios Que se acercaban a la ciudad Nos explicó un joven de que eh, el mar subía hasta acá arriba Y chocaba con estas piedras Después fue bajando Y fueron construyendo la calle, etcétera Es muy, muy bonito acá Hay mucha brisa, obviamente Porque estamos frente al mar Pero es bien bonito acá supermercado es 100% colombiano Donde vienen las personas de Colombia a comprar Para sus familias A las papas acá Le dicen Margarita Tienen el nombre de Margarita Es diferente como le dicen nosotros Allá le decimos Lay's very interesting muy interesante Bueno, estamos ahora aquí comprando... para Estados Unidos ay Dios mío yo también para llevarnos para Estados Unidos ya compré varias cosas aquí Dios mío no sé cuántas cosas voy a comprar de verdad que no miren esa que hay en... estoy grabando no te importa verdad sí, sí, sí. Para, mí, sí, sí. para mi canal sí, sí, sí. ok aquí están este señor buscándome sí, sí. las cosas que necesito Queda. Very, very nice. Y no tienes de conchas. Sí. Uh -huh. Son conchitas. No tienes así como esta. Sí. Eh, como esta, mira, esta está bonita. Mira, si te compro esas... Oye. Dime, mi amor. Si te compro estas tres, cuánto me lo vas a vender? ¿Cuál igual? Estas tres piezas, esas que tienes en la mano, estas... Déjame Esas dos y esas. ¿A cuánto tú me lo vendes? 40 todos. ¿40 todos? Está bien. Ven para así te va a quedar. Ay, Dios mío. Mira, amor. Ok, y esta tengo que amarrar, ¿verdad? Sí, la de atrás. Ay, es que no me gusta amarrar. No. No, porque después no puedo desamarrar. No, bien? porque tú puedes hacer un nudo así. ¿eh? ¿Qué te digo? Así así y le haces así. Ahí. ¿Ya? Te la pones, cuando te la a sacar, le das así mismo la voltea, la voltea para adelante. Ajá. Y sí, la saca. O sea, que no haga un nudo, nudo pesado no no haga un nudo pesado pues no lo dejar, pues. bueno aquí estamos en un lugar donde venden dulces que está en la plaza de Río aquí venden dulces acá también es donde están muchas personas vendiendo cosas en la calle en el mismo en la misma eh, piso en el mismo en la misma área donde se, se camina y aquí están todos los dulces que venden, esos son dulces nativos de aquí de Colombia y bueno ahí estaba yo regateando con los vendedores se regatea mucho porque los precios varían te dicen diferentes precios basados en, en el tipo de, de viajero que eres verdad entonces siempre hay que, que buscarse ya. gente, mucha gente en las calles de Cartagena a esta hora, nosotros ya nos vamos mañana, ya hicimos la prueba de COVID, salimos negativo y entonces ahora estamos esperando eh, llegar el momento de irnos a casa verdad, eh, ya estamos bien cansadas porque hemos hecho muchas cosas durante este viaje, disfrutamos al máximo todo lo que Cartagena tenía para ofrecernos, así que bueno Vamos a empacar ahora y a terminar el viaje. No me queda duda que Cartagena es una ciudad que yo volveré a visitar. Ya será en otro tiempo, unos años más después. Porque acabo de venir a Cartagena y y ahora quiero ir a otros países, obviamente. Pero Cartagena es una ciudad que vale la pena visitar. Es una ciudad hermosa de Colombia. El pueblo colombiano también es hermoso. Ya pasamos súper bien. La comida es maravillosa los ceviches, los pescados, todo aquí es mariscos y frutos del mar porque es una zona costera y a nosotros nos ha encantado todo, o sea, todo está súper delicioso y yo sé que voy a volver a Cartagena otra vez porque para mí fue un sueño hecho realidad visitar esta ciudad que es tan colorida, tan histórica, sientes que te has perdido en el tiempo que estás visitando, no sé, un lugar imaginario porque los colores son fantástico, a mí me encantó la experiencia y yo espero que ustedes también hayan encantado ver esta experiencia que hemos tenido acá si a ustedes les gustó este video den sus likes, den su me gusta, comenten síganme en Instagram y eso, hasta la próxima el próximo viaje, el próximo evento quién sabe qué viene por ahí, pero sí sé que vamos a estar grabando muchos videos para mostrar así que hasta la próxima, chao últimas horas en la ciudad de Cartagena vamos a desayunar ahora para después ir al aeropuerto pero como quiera, sigo encantada de la belleza de esta ciudad tantas personas en la calle los colores de la calle el movimiento, la acción o sea, es, es maravilloso despertar en esta ciudad, se siente como que uno está en otro lugar es inigualable la experiencia es inigualable y bueno, aquí estamos esperando ya para ir a desayunar Vamos a ir a desayunar y después que terminemos de desayunar, vamos a volver al apartamento, el AirBnB a terminar de empacar nuestras cosas para irnos para el aeropuerto No podemos hacer muchas cosas hoy porque el viaje se va, el avión sale temprano y tenemos que estar a tiempo en el aeropuerto, se tomó mucho tiempo para salir del aeropuerto colombiano solo nos imaginamos que se va a tomar mucho tiempo para salir otra vez y queremos estar preparadas, así que nos vamos a ir temprano al aeropuerto para asegurarnos de estar a tiempo para nuestro viaje.